Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK okay, Mundo Comer. En el día de hoy vamos a resistir a la impresora ESO L3160, ¿correcto? ¿De qué? Del error de almohadillas. Una almohadilla de tinta ha llegado al final de su vida útil, ¿listo? Esto es importante que sea error de almohadillas. Uno. Dos. Que no tenga impresiones en cola, ¿correcto? Dos. Tres. A ver, descarga el programa aquí está, abajo en la descripción está el link para que te lo descargues, para poder descargar esto hay que hacer unos pasos de verdad, doy doble clic y abre ¿listo? doy clic en select bueno, damos clic en puerto y elegimos el puerto donde está la impresora conectada, ¿listo? la LED 3160 ¿listo? debe ser correspondiente o sea, lo que está acá debe estar igual acá si aquí hay otra impresora diferente, no te va a resetear, te va a sacar error de comunicación. ¿Listo? Y si sigues intentando, te puedes tirar la EPRO de la impresora. Es importante que sea correspondiente, que sea un programa original para ese modelo. ¿Listo? Click OK. Click particular. Dice Waste Impact Code. Damos clic y OK. Ahora, ahora sí, vamos a resetear. Este es el reseteador. Damos clic en May y clic en Plane. Aquí este es el, el contador de tinta. Ojo, contador de tinta en la almohadilla. Principal y el secundario. ¿Vale? Es importante. Este es un, un reseteador de tinta en la almohadilla. Es un, un reseteador de qué? Del contador de tinta en la almohadilla. ¿Vale? Esto lo que hace es resetear. ¿Listo? Damos clic en set. Y es ver cuál es el contador. El contador está en 100%, ¿vale? Y él se detiene, se detiene. Y hay que, para que pueda seguir imprimiendo, hay que resetear, pasar de 100 a 0. ¿Cómo se resetea? Damos clic acá en ambos contadores, damos clic en iniciar. Bueno, ahí se quedó aceptar. Y ahí acaba de resetear. ¿Listo? Ok, vamos a pedir al cliente que apague y encienda. Un momento.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 Contáctame a mi WhatsApp 301-692-8346-Taló Wilton Martínez de resetoque.com -okay